Y en el año 96 se hace, eh, como preparación al plan general del dominio, se vuelve a hacer otro inventario de parcelación, igual que en el 82. ¿no? Y la ciudad que hay en este inventario, la que llega en 1996, es esta. Volvemos a tener en amarillo la ciudad existente en el 86, en azul lo que ha crecido… ...de manera planificada, que como vemos es el plan general del 86 completo... ...es un plan que se agota muy pronto, los suelos acaban rápido... ...y en morado todas las parcelaciones, como vemos aquí la vega... ...está explotado en estos momentos, ¿no? Es, son, si en los años 60 y 70 fue la sierra, en esta década ha sido la vega, ¿no? Y ahí vemos el, el dato, cómo ha ido el, el dato de transformación del suelo de la ciudad planificada, está en 60 y las parcelaciones han crecido a un ritmo de más de 100 hectáreas anuales, ¿no? prácticamente lo mismo que en la época de los 60 y los 70, pero ahora, sobre todo, en la vega. ¿no? Además, en, y es un caso, una apreciación personal, que aquí el promotor de parcelaciones es un promotor especializado, son gente, eh, son prácticamente un monopolio que, que se especializa en hacer parcelas compran las fincas completas, las van vendiendo por fases y al final pues, se deja se quedan los asientos de los cortijos, casi las mejores fases. Eso da resultado que ahora mismo en los planes de, la, de parcelación y en los Pau, los mayores propietarios de suelo que hay son los parceladores iniciales ¿no? y son los propietarios de los, del mayor número de asientos de cortijos que hay en la vega ahora mismo. Bueno, del 96 al 2001 está el periodo ...cuando se está redactando el plan general del 2001. ¿no? Se ha hecho un inventario en el 96 que lo hemos visto... ...y hasta el 2001 pues... ...yo he inercia porque hay cierta inercia en el proceso. ¿no? Lo primero en el 96 se amplía el... ...el ámbito del BIC de Medina Zahara... ...de principios del siglo pasado... ...que se limitaba al yacimiento... ...en el 96 se amplía y se lleva al sur... ...hasta el canal del Guadalmeyato... ...este es el ámbito principal, luego hay otro otros bueno, pues otro, pues puentes y otro elemento en el territorio que no están señalados. ¿no? Y, pero el límite sur, vemos aquí que es el, el, el canal del Guadalmellato y luego se ajusta a todos los suelos parcelados. Las parcelaciones que ya existían en esa época cuando se amplió el BIC, en, en el 96 se dejan, el, la delimitación las deja fuera. Son los años de la fusión de Caja Sur. ¿no? Aquí todavía vemos a los dos presidentes, Miguel Castillejo y a Alfonso Castilla, de la Caja Provincial. En el 97, se, pues, está la sentencia que obligan a demoler la fachada de la Casa de Cristán. Y este, bueno, no, todos nos acordaremos, ¿no?, que estábamos haciendo el día este cuando mataron a, a Miguel Ángel Blanco, ¿no?, este sábado de julio, ¿no? Y es la época del 2001 de la exposición de los Omeyas, ¿no? ...importante y magnífica exposición que no deja pues... ...algunas entrevistas ¿no? como la casa de Jafar, ¿no? ...el yacimiento, o sea, muy interesante, ¿no? Son los años, de, el año, bueno, la época de... ...se recupera la corredera, ¿no? ...después de, de la rehabilitación... ...se construye el Estadio del Arcángel, ¿no? el, el, ...el nuevo que ya no existe, ¿no? bueno, queda una parte... ...y el año del, el 2001 del concurso del Palacio del Sur, ¿no? ...que esta es la versión reducida del, del proyecto de Culha. ¿no? ¿Y cómo está Córdoba en el 2001, después de estos, de estos cinco años? Pues la ciudad ha crecido poco. Como todos los periodos que hay de redacción de un plan general, la ciudad pues crece poco, los planes están agotados, precisamente se revisan porque, pues, porque lamentablemente hace falta suelo, porque se ha consumido. ¿no? Y, y en este, como vemos, la ciudad planificada crece muy poco, 10 viviendas por hectárea, sin embargo, las parcelaciones... Eh, han crecido bastante, estamos hablando de pues, casi 60 hectáreas anuales, y sobre todo están en La Vega. Son casi, eh, eh, ya empieza, cuando se empieza a redactar el plan general, ya hay rumores o se está en el ambiente de que esto se va a acabar. Que esto, que el nuevo plan lo que va a hacer es parar las parcelaciones, y de hecho uno de los objetivos que tiene es ese. Y esto empieza a venderse como locos todo lo que queda, ¿no? O todo lo que puede quedar sin, y empiezan a venderse pues zonas inundables como bueno, el rosal, el rubio y algunas cosas que ahora mismo son, son problemas.